Te extraño tanto, te extraño tanto porque tú no estás conmigo, desde aquel día en que partí me fui con la ilusión de volverte a ver. La distancia es un camino que no acaba, y hoy en mi soledad mi alma, mi alma te aclama. Tu imagen siempre está conmigo, tus recuerdos también, te extraño en la mañana y también. Me pregunto si te pasa lo mismo, mi pregunta es, si tú me quieres volver a ver, el amor más hermoso es el que es correspondido, no quiero enamorarme solo, quiero que siempre estés conmigo. Eres la luz que alumbra mi oscuridad, el sol que ilumina mi mañana, el ser que logra conciliar mis sueños cada día que pasa, se me hace más difícil no estar a tu lado, porque tú llenas mi mundo, mi vida entera eres tú, la perfección creada por Dios, poniéndote en mi camino, y llenándome en todo momento de amor, cariño, ternura y felicidad, juntos tú y yo, juntos tú y yo, amor mío, lograremos vencer cualquier obstáculo que se nos presente, porque estamos hechos el uno para el otro En las buenas y en las malas Siempre tendremos presente nuestro amor Eres mi amor Mi inspiración Mi razón de ser Eres esa personita especial A la cual quiero Volver a ver